Bueno, seguimos con la segunda unidad, eh, ahora con las ideas clave. La escuela no es lo que era. Es el título de esta unidad, pero también fue la intuición desde la que empezamos a pensar en la idea de una educación expandida hace algunos años. Decíamos eh, entonces que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Hoy la intuición va más allá porque en realidad parece que a la escuela no le queda más remedio que suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque los espacios de aprendizaje desbordan lo que entendemos como escuela, como espacio de educación. Por cierto, cuando en los próximos minutos diga escuela, aunque me pueda referir a veces al espacio físico en sí de una escuela, de un aula, de una clase, siempre tendré en mente la idea de la escuela como un campo mucho más amplio. La escuela como un discurso, como una red de narrativas, que tienen que ver de alguna manera con aprender y enseñar. Hoy veréis que el término ha tenido cierto éxito e incluso podéis encontrar el uso de educación expandida como una marca o un sello de calidad que presupone un valor positivo o de excelencia educativa en el peor de los casos. No os dejéis engañar, porque no podemos decir que la educación expandida sea un método o una metodología concreta o una solución a los problemas de la educación. Tampoco es una teoría y ni siquiera es una corriente pedagógica. ¿Qué es educación expandida? Es más bien un lugar desde el que pensar todos juntas, todos juntas, todos juntos, una incertidumbre, que ni la escuela ni nosotros mismos somos lo que éramos. Este cambio del que estamos hablando no solamente afecta a la escuela, afecta al trabajo, afecta a la salud, al derecho, a la política, a la forma de hacer ciudad y en definitiva al conjunto de nuestras instituciones. Un cambio más. Quizá el más importante, el cambio de nuestro propio cuerpo, ciertos gestos, hábitos, estilos, modos de estar juntos, pero de esto último hablaremos más adelante. Esta intuición no es ni nueva ni exclusiva de la educación expandida. Veamos algunos ejemplos históricos. La escuela moderna de Ferrer y Guardia, que en torno al 1900 retomó las ideas de Rousseau del siglo XVIII, contrarias a la autoridad o a la educación religiosa. Eh, una década más tarde, eh, en Madrid, el Instituto Escuela introduciría novedades como la excursión al campo, la danza, el deporte, todos ellos como ámbitos nuevos de, de la educación. Ideas como la evaluación continua o limitar el ratio del estudiante por clase provienen de enfoques como este. Eh, la escuela de Summerhill eh, no se evalúa mediante exámenes ni calificaciones, ni siquiera es obligatorio ir a clase. Los adultos y los niños negocian en igualdad de condiciones y la asamblea es un órgano de gestión de la propia escuela. Otro ejemplo que no podría faltar cuando hablamos de educación es Paulo Freire. Entre otras muchas ideas importantes que Paulo Freire ha aportado a la pedagogía vamos a destacar su crítica a la división entre los que saben y los que no saben. Los maduros y los inmaduros, y así sucesivamente. Estos ejemplos pertenecen más bien a esa historia de la pedagogía, pero el contexto era otro cuando empezamos a hablar de educación expandida. Ya en 2004, eh, Siemens había empezado a hablar de conectivismo, toda una teoría del aprendizaje en la era digital. Aquí se encuentra, por ejemplo, el origen de los MOOCs, cursos masivos abiertos online como este. Eh, otros conceptos importantes, inteligencia colectiva, eh, Levi, eh, Reingold con las multitudes inteligentes, sabiduría de las multitudes, en fin, el listado de nombres y conceptos es interminable en la primera década de este siglo, pero quizá tengan en común la idea de un aprendizaje más autónomo en un mundo cada vez más complejo. El enfoque más popular quizá haya sido este, el de dupank eh, se unen ciertas prácticas educativas con la cultura o subcultura del punk y su idea del do it yourself o hazlo tú mismo, una especie de acercamiento a, de la artesanía a la educación, obviamente con un trasfondo contracultural rebelde. Junto a estas referencias, y también las que vimos en la primera semana, eh, en el discurso de la educación ha ido calando una serie de imágenes y metáforas que tienen que ver con la cultura digital. Eh, este sería el origen de la p por ejemplo. Técnicamente, eh, P2P sería una red peer-to-peer, -peer, eh, una red entre iguales, eh, que se refiere a una red de ordenadores en la que no hay clientes y servidores fijos, sino que todos los puntos, eh, los pares, se comportan como nodos iguales entre sí. Por ejemplo, este será el espíritu del banco común de conocimiento, que tendremos ocasión de ver después. Poco a poco eh, vamos viendo que el discurso de la escuela y el discurso de la tecnología, pensada en metáforas del tipo conectivismo o peda pedos pedagogía, van acercándose. vemos que todo un collage de teorías, ideas y prácticas son el origen de la, de la idea de educación expandida. En este tiempo hemos observado que expandir la educación es el síntoma de una verdadera mutación. Hace unos años eh, Mark Pensi dijo que eran nativos digitales. El escritor italiano Alessandro Barico los llama bárbaros porque da la impresión de que escribiendo de forma distinta, hablando o aburriéndose en clase, Vienen a saquear algo sagrado, algo como nuestra civilización. Michel Serres eh, habla de pulgarcita y su compañero. No se refiere al cuento, sino a la importancia que vuelve a tener el pulgar en el proceso evolutivo. Recordad la conexión entre el desarrollo del pulgar y el desarrollo del tamaño del cerebro hace un millón de años. Hay también quien habla de cyborgs de transhumanismo y hasta de posthumanismo. Podemos entender mutación, en todo caso, como una metáfora. Vivimos un momento de cambio que va más allá de una revolución tecnológica del tipo de la imprenta de Gutenberg. En esta ocasión es el cuerpo mismo el que se revoluciona. El mutante, usemos esta metáfora, ya no tiene la misma cabeza que nosotros, o mejor dicho, su cabeza ya no funciona como la nuestra. De hecho, sabemos que la nuestra tampoco funciona ya igual, pero nos resistimos y el mutante ya no quiere resistirse, ya no tiene la misma relación con el mundo, ciertos rituales le son ajenos, cosas como la, los horarios, aprender de memoria, los espacios en los que se mueve, tanto los físicos como los virtuales, son distintos. El mutante no habla igual, no escribe igual, no les importan las mismas cosas y prefiere la superficie a la profundidad y no en un sentido negativo. Por eso, no sabe comportarse en clase, no se mueve y habla, se aburre. Parece que el uso de internet, la lectura compulsiva de mensajes o el hecho de escribirlos con el pulgar, todo esto parece que no excita las mismas neuronas que el uso del libro, de la pizarra o del cuaderno. La educación expandida es una actitud díscola, podríamos decir, ante la pretensión de aprender y enseñar en marcos que ya, no funcionan edificios, patios, aulas, auditorios, bibliotecas, marcos en los que nuestro mutante se desespera, o peor, se aburre. Lo que antes estaba concentrado, ahora se expande. Te invitamos a que sigas pensando en este cambio.